La tres. Toda quien piensa que yo voy a volver. volver Le tengo que nada que vivir Yo sigo en la mía, en el game Yo solo sé que sí, no soy sé, C-R sí, Que yo solía conocer Me dio en un lío, mujer Que nada es para siempre Su mensaje en el Insta, la lista no. no hay otra chica No y vida otra cabida de la vida solo es mejor que su otra baby. Dime otra vez me ponía crazy, me ponía a oh, oh, oh. Y ahora el que viene noche tiene un viernes está fuera El ambiente está frío No quiero que miente, quiero la puta ver si quedo contigo Si quedo contigo, si quedo contigo Si quedo contigo, si, quedo con, si me quedo contigo. Goodbye, baby. Ya son las tres. Todavía piensa que yo voy a volver. Si la todo que nada que vi. Yo sigo en la mía, en el game. Yo solo soy Niña que yo solía conocí. Metía en un lío, mujer, que no para siempre. Goodbye, baby. Ya son las tres. Todavía piensa que yo voy a volver. Que nada que ver, sí, sin la mía, en el game. Yo solo sé, sí, no es ese. Sí, ser, sí. Ya que solía conocer, sí, me sí, en un lío, sí, mujer. Que nada, yeah. que nada es para siempre, que nada es para siempre, que nada es para siempre, que nada es para siempre, que nada es para siempre, que nada es para siempre, que nada para siempre. ¡Goodbye!